Ayer ganó un premio para el programa eh, antes que nadie del Luzu como mejor programa. Como bueno, programa eh, periodístico. Como sí. programa periodístico, gracias Pampi. Bueno, eh, por suerte nos dio una nota y nos cuenta todos los pasos que le esperan para este 2023. A ver... Este es el look que te queda bien, Leuco, este es el look sin corbata. Sí, ahí está, remerita, zapatilla, un poquito más relajado. Yo dije, Mar del Plata, Martín Fierro Digital, y mandemos la corbata al demonio. Me parece que está buenísimo, estoy con ganas, estoy con expectativa. Cubriste en, en, en una nueva faceta que tal vez tenías oculta, al menos no, para, para la gente? Sí, yo siempre tuve claro que a mí me interesaba mucho el entretenimiento y hablar desde otro lugar y yo sabía que en algún momento se iba a llegar más tarde o más temprano. Llegó a través de esta posibilidad y lo fui profundizando, lo quiero seguir profundizando. No solamente a nivel entretenimiento, quiero, quiero eh, profundizar también. Yo tengo una productora con la que producimos cosas y quiero meterle más tiempo a eso. No tenía mucho tiempo, quiero ir, ir más por ahí. Así que nada, me parece que es un año lindo donde hay un montón de cosas, oportunidades, de proyectos, de gente con ganas de laburar y bueno, ojalá, ojalá sigamos para adelante. ¿Te costó eh, tomar la decisión de renunciar a Telenoche? No, sí, por supuesto es una decisión muy difícil. Yo todavía estoy, por supuesto, eh, vinculado al canal y tengo una relación espectacular con, con la parte de noticias, con, con, con Rapa, con Adrián Suárez, con Pablo, con todos. Tengo una gran relación eh, y estoy absolutamente a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Eh, todo el mundo ya sabía que en algún momento yo iba a ir hacia algún lugar más parecido a este y bueno... Ya lo no, habías no. avisado. Sí. Habíamos hablado de mil maneras con muchas personas, digo, era, era como medio... Los que me conocían sabían que esto en algún momento iba a pasar, nadie se sorprende eh, de los que me conocen. Eh, y bueno, súper, me entendieron bárbaro, la mejor, por eso digo, estoy a total disposición. Eh, no tengo drama, no me voy a ningún lado, no tengo nada que esté esperando ni buscando, solamente... Eh, ...tener un poco más de tiempo para producir más. llegaste a trabajar con María Laura de Santellán? ¿En su momento? Sí. sí, sí, dos años conduje con María Laura. ¿Y buena onda? Porque muchos dicen que es complicada como compañera... pero no, no, no. A tu yo tuve una buenísima experiencia... No, no, después... Eh, ...las cosas, no, no. vos sabés cómo es, hay ¿Cómo cosas bien. que se dicen... ...y además en el día a día, bueno... ...siempre por ahí tenemos diferencias o no... Son, ...tenemos estilos distintos con María Laura... ...pero siempre la mejor, ella me recibió súper bien... Hay que adaptarse a conducir de a dos. Es difícil conducir de a dos. Eh, pero no, yo tuve una bárbara relación, por supuesto. Bueno, eh, dice que no le sorprende. La gente que lo conoce saben que él sí. iba a ir Siempre. para el lado del entretenimiento. hace mucho tiempo que él ya venía, digamos, pensando. Viste que en general uno piensa hacia dónde quiere llevar. Era su sueño. Su barrera, claro. claro. Y la de él, digamos. No el noticiero. Este momento, no era claro. el noticiero. Él el noticiero lo, lo. La otra vez lo hablábamos con, con sí. Marce. Él el noticiero lo lo hace porque es imposible decirle que no a semejante tanque. Igual está bueno eh, porque es bueno, bueno, eh, lo veo bueno, genuino pero, a Leuco, porque de verdad, viste que otros periodistas... Cual, la pero hora vamos de... a ser sinceros, chicos. Trabaja trabajamos en la tele. Hmm. si La tele son números. Si esto también coincide con que Telenocho no fue el mejor año, para decirles es el peor año. Pero Marce, año. Él, el dejó, canal, no él dejó el dejó año pasado. Ya, ¿no? ya, ya somos sé, grandes. Canal, pero si Telenocho no hubiera le hubiera ganado a Telefe sí, sí, yo no números. sé si Puedo asegurar que por no. ahí, no. bueno, por qué? No, no lo no, sabemos. no lo sabemos Porque él dejó un exitazo como era, ya somos grandes, el programa Vamos que a hacía otro TV. Tema. sí. Hacía tres puntos. Lo dejó porque el no quería cambio. más. Ya, o sea, es un cambio que ya viene haciendo. Claro, bueno, es un proceso. Igual entiendo que el número también habrá ayudado. Sí. No, no. no. no. Yo creo que no, no es lo mismo ir un canal. Lo veo de re genuino, me encanta, Leuco. Sí, pero entiendo no que el, que el, el número chico, también comienza. ayudó a irse. Para ah, lo para, no, La no, ver, verdad, El canal no estaba contento, chicos. El canal no estaba contento y el equipo de Teleshow tampoco estaba muy contento ni está contento con el equipo de está ahora con personas que yo súper admiro y respeto como Nelson y Dominique que tienen números. Iguales de. No, esto es un regalo. Dijiste algo antes. Este es detractores claro. bueno. de, de la dupla. No somos detractores de, de la dupla. No, no dije usted. Ah, que yo nunca hablé Ah, ok. Aquí lo vi. No, pero no, vale, no, vale. No, porque si no. Sino, y aún uno no que veníamos archivo, bien. No tenemos archivo de todo, no, pero la, no la verdad dupe. es que vendieron la dupla. Vamos a decir, sacaron a. Cómo se llama. Tanto Biasati y a la María, María Laura, Laura y Santillán. María y, María. y traían la gran dupla. No, para... pero ella estaba con María Laura. Él hizo dupla. Increíble, bueno, pero él real. Estaba con do... María Laura. Pero ¿por qué acepta eso? Si para ustedes Me quería hacer el un cambio. De porque gente era del una canal. propuesta. Ya lo contamos la otra vez. Porque él, porque tenía la... él tenía la propuesta de acá, de hacer intratable. Sí. Él ya estaba por sí. firmar y tenía una propuesta de Telefe sí. en sí. ese momento. Cuando termina el diario de Mariana y lo llama Sí, pero igual que... no es lo mismo irse como dice digo genera Ahí especulaciones arriba. igual, parece, no es lo mismo que digo, con los números, no, no pero, si bien el programa, digo, no, no fue que fue culpa él, obviamente, no, no vamos a decir eso, no. pero que venía hace unos años, que venía en baja. Sí, pero, chicos, o sea, miren, los ratings del año pasado de tampoco de es que fueron tan terribles, sí sobre el final, sí. pero sí. durante sí. todo el año no fueron igual, tan terribles. todo el sí, canal es que no también, es lo que yo estoy diciendo de antes. Por no pero estamos eso, No de pero te digo no, no, que no tiene que ver con la notición de... No tiene que ver con el rating. No, eso, lo banco porque me gusta el EUCO como lo está diciendo, pero también me parece que... A mí Encanta el euco, a mí me encanta Leuco. A eso mí me encanta Leuco, por eso también. digo, me sorprendió. de traidores. De... En todos los sentidos, de decir. De ¿Se <risa> quiso despegar un poco del padre también? ¿Qué, mi amor? ¿Se quiso despegar un poco del padre? Y no, pero ya eso ah. ya lo había hecho hace rato. Pero más que de la parte política, sí. no. correrse más a la parte... Pero él que no difícil, política ¿Qué pasa es que nosotros somos amigos? Entonces queda como que parece que no somos objetivos. No, no.